Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is, uh, what is it? <laughs> It's number 43, at just, just reminded me of my dad. This is uh, la, uh, la iglesia del... La. <laughs> you remember that? That uh -huh. oh, was hilarious. This is, uh, we, were, we we're having a tour with some students and, and Cynthia's dad only knew this is. This, so we were going around um, uh, what was Alcalá. The, Alcalá and he was going, this is... La iglesia de no sé qué, no sé cuántos. This so is la Universidad Cardenal Cisneros. This is... <laughs> It was very funny. Ok, so this is number 43, advanced. So it's going to be in Spanish. Oh, cool. And today we're talking about success and failure. El oh. éxito y el y fracaso. El fracaso. Tan, tan, tan. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia. Tengo unas preguntas aquí. Por supuesto. Ok, en tu opinión, o, o, ¿o describe a una persona exitosa? Una persona exitosa es aquella que ha conseguido hacer en su vida lo que ha querido a pesar de, de los problemas. Que hay, o, o a pesar de las caídas que haya tenido. Eso mm. es una persona exitosa. Uh -huh. Y no tiene que ver, en mi opinión, con dinero ni con fama. Uh -huh. Es ser quien tú eres, expresarte como tú eres hasta el final... ...o conseguir lo que tú has querido, lo que te has propuesto... ...y a pesar de todo. Uh -huh. Todo lo que pueda pasar. Uh -huh. Muy bien. Y para bien. ti... Y para mí, eso... Más. Y más. <risa> más, en mi, en mi opinión, una persona eh, exitosa es una persona que ha conseguido ser feliz. Por supuesto. Ser feliz. Bueno, es intrínseco en lo que he dicho, porque si, si eres tú, eres fiel a ti mismo, uh -huh. eres feliz. Uh -huh. Si consigues lo que te propones, sí. Sí. eres feliz. Claro. ¿No? Y, y has dicho algo que, que para mí es muy importante. Una persona auténtica. Sí. No sé si lo he dicho, pero sí. No, Estoy pero, de acuerdo. Sí, sí. Pero no, no usaste esa palabra, pero lo, lo, Te lo, robó, lo dijiste pero sí. de otra manera. No, una persona fiel, fiel a, a, a, a sí misma. sí misma, ¿no? Sí. Es lo que dijiste. Sí. Pero una persona auténtica. Eh, vale. La idea que, que tienes tú sobre el éxito ¿Sí? eh, ¿Es la misma idea que, que tienen tus padres? No tengo ni idea No, bueno, estoy pensando en mi padre uh -huh. No Para mi padre sería más A nivel de carrera o nivel profesional uh -huh. Que sí. es generalmente lo que piensa la gente Cuando piensa en éxito ¿no? Uh -huh. Tener uh -huh. un buen coche, una buena casa O una buena claro. vida social Eso es, claro. es el éxito Pero para mí no no, no, es, no, es, no es equivalente a, a felicidad eso no O sí, puede ser que sí, puede ser que no Pero no siempre Es que en, mi, en mis terapias, Cintia He trabajado con gente con mucho dinero sí. Y han sido muy infelices Y he trabajado con gente con poco dinero Y han sido infelices Claro todo. Y gente y, con, y con, con mucho, dinero, mucho felices. dinero felices y con poco dinero felices. Entonces claro. yo veo que el dinero no entra en, en, no. en la felicidad. No, no tiene que ver. No, te hace la vida más fácil, por sí. supuesto. no eh, Tienes menos problemas con más dinero. Claro, tiene, pero... tiene la vida más cómoda. que Exacto. ¿vale? Sí. Eh, y, y el dinero te hace menos eh, eh, insatisfecho. ¿Vale? Pero aparte de eso, sí. eh, la pregunta, ¿pero ¿con el dinero puedes comprar la felicidad, Cintia? No, no, no. No, si, creo que la felicidad es algo intrínseco de, de, de la persona. Uh -huh. Y si tú no eres fiel a ti mismo, aunque tengas mucho dinero o aunque te rodee al, belleza, ¿Cómo estás tú por dentro? Eso es lo importante Porque sí. eh, eh, todo es de dentro a fuera Ajá. Tú creas el universo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas a ver a través de tus emociones Sí ¿No? Vas, va así, no, no va así uh -huh. Entonces aunque fuera la, la gente observe una vida idílica Tú es posible que no estés proyectando eso Tú uh -huh. estás viendo algo diferente sí. sí A lo mejor tú piensas Ojalá tuviera más, no sé o no, eh. digo que esto no tiene que ver con dinero. No. Ni con... Esto es simplemente algo interior. Uh -huh. Vale. Por Pero otro lado, tenemos el fracaso. ¿Vale? El fracaso, sí. ¿Es muy malo? Sí y no. Uh -huh. Obviamente a nadie le gusta fracasar. ¿A ti te gusta fracasar? No. Por supuesto, a nadie le no. gusta fracasar. ¿A quién le gusta a quién le gusta caer? A nadie. Todo el mundo quiere hacer tener una vida de éxito uh -huh. y de aplausos y de reconocimiento. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Pero no aprendes. No. No. No es una vida de aprendizaje, es una vida. Es una vida fácil. Aprendes cuando, cuando te caes. Aprendes cuando fracasas. Pero hay que levantarse que ese, sí. es, ese es el problema, levantarse sí, sí. eso es eh, lo que has dicho en otra lección sí. no es caer es, eh, caerte, es levantarte después exacto, te puedes caer y mirar al suelo o, caer, o caerte y mirar al horizonte ¿qué prefieres? quedarte mirando al suelo o mirar para allá sí no sí. levántate y sigue Ajá. Ajá. pero claro es, es, es muy fácil decirlo pero obviamente no es fácil experimentarlo Sí, sí, sí, es cierto A nadie le gusta fracasar, eso no, a, a no nadie No, no, no. pero yo mirando atrás sí. Yo veo que he aprendido mucho más de mis fracasos Claro, Y he podido cambiar la vida sí. a través de, de esas lecciones sí. y, Pero cuando todo te va bien, claro. todo el popa claro. ¿Qué aprendes de eso? Claro, ¿no? cuando sí, sí. aprendes sobre ti ...aprendes sobre la gente que te rodea... Ajá. ...cuando tienes un fracaso... O, o, ...o cualquier otra cosa... ...que te afecte sí. negativamente... ...una enfermedad, sí. por ejemplo... Ajá. ...aprendes un montón de cosas de ti... y ...de tu capacidad... ...de tu eh, de las personas a tu alrededor... Ajá. ...¿quiénes son las personas que me importan? ...¿o qué es lo que me importa realmente en la vida? Uh -huh. Uh -huh. Qué, ...¿qué personas no me importan? o qué personas, ...¿a qué personas no, le, no les importo? ...sí, sí, sí... ...sin, sin eso... No te darías cuenta. Sí. luego Es como un, una bendición encubierta, realmente. Ajá. Parece una maldición, pero luego es una Ajá. bendición. Pero es en el futuro cuando lo ves. Es lo que lo ¿Sí? que te decía el otro día, en, cuando miro mi vida. Las cosas que parecían ser malas... Exacto. La verdad eran buenas. Sí. Y las cosas que parecían ser buenas... Claro. Me, causa, me causarán claro. problemas. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que todo eso se aprecia en retrospectiva sí. cuando miras atrás ajá, de, ah, wow, gracias a eso yo ahora pero en ese momento no puedes mirar al futuro y pensar, claro. esto va a ser sí. no sabes, no. entonces estás en el momento en el sí. fracaso ah. o, en, o en la decepción o lo que sea sí. pero después de haberlo visto varias veces ahora confío más en el proceso claro. cuando estoy en, claro. en el momento un momento difícil, pienso, sí Sí, va a salir bien. Puedes pensar, puedes tener una filosofía. Yo siempre he tenido esta filosofía, pero sin saberlo, que era una filosofía uh -huh. de todo lo que me ocurre, bueno o malo, es por una razón. Sí. Y si es malo, uh -huh. es para mejor. Uh -huh. Uh -huh. Siempre lo he pensado de fondo. No sabía que luego existía esa frase, ¿no? Pero, uh -huh. pero siempre he pensado lo que me pase malo, aunque no me guste, claro, y estoy en el momento. Pero sé que después será mejor. Sí. Y te da una esperanza, ¿no? De... Y aunque aunque no fuera la verdad, te ayuda oh, pero tanto. Yo creo que es sí, la verdad. sí, sí. Pero yo creo que es la verdad. Te ayuda tanto. Claro. Eso de, de superarlo. Claro. ¿no? De, de, de decir, vale, vamos, vamos sí. a seguir, ¿no? Claro. Eh, y, ¿Y qué persona, una persona famosa o bien conocida, que tenga éxito, en tu opinión, una persona exitosa. Una persona exitosa. Pues mira, a mí me gusta mucho Anthony de Melo, que ya te lo he dicho muchas veces. Uh -huh. Y no porque fuera una persona, a ver, una, exitoso sí era, pero me gusta porque era una persona que decía la verdad. Uh -huh. Y a veces la verdad duele sí. y no se quiere oír. Pero ese hombre la decía uh -huh. y cuando te la dices sientes un rechazo, ¿no? De no, ¿cómo te atreves a decir eso? Sí, sí, sí. Y te hace enfrentarte a, a cosas que no quieres. Uh -huh. Y me parece una, una persona exitosa porque él lo ha hecho con él mismo. Sí, sí. Y, y, y son esas personas que ya no tienen miedo... De la opinión de los demás. Claro. Yo creo que es el éxito total Uf, en la vida. Eso. Cuando no te importa la opinión de los demás. Eso es muy difícil de superar. Porque sí. creo que en la sociedad... Y creo que esto es mundial realmente. Desde pequeños nos enseñan a, a, a guiarnos por eh, la opinión de los demás. Uh -huh. O sí. no, no, no hacer daño a alguien con lo que decimos o con lo que hacemos siempre midiendo las palabras o midiendo los actos uh -huh, uh -huh. para no para los demás, ¿no? Sí. Y tú puedes cortarte de hacer cosas por los demás o sí. y desde sí. pequeño, ¿no? Te, uh -huh. te inculcan sí, sí. eso. Sí, es cierto. Que no puedes decir eso. No puedes uh -huh. hacer eso. No porque... se hace. No se hace. Claro, sí. sí. Y aprendes. Oh, ellos me controlan. Uh -huh. Ellos uh -huh. definen lo que soy o sí. ellos definen. Sí, es difícil. Salir de eso. Y a, he aprendido, para terminar, he aprendido dos cosas muy importantes en la vida. Que es, eh, la verdad Hostia. se encuentra <risa> ah, por <risa> dentro. ¿eh? Pensaba que ibas a decir la verdad. digo no, La verdad <risa> se encuentra aquí y no allí. Y también... ¿Eh? La... No puedes decir eso. ¿Eh? No puedes decir eso. ¿Qué? The X-Files... Lo han dicho siempre al the truth, revés. De Truth Is Out. No, no, al revés. Es un conflicto ahí, es gordo. Lo que, eh. sí, es lo, que, lo que he aprendido. Antes buscaba la verdad ahí, por ahí, por ahí. Pero ahora eh, ya. Y muy la bien. otra cosa es que la opinión de los demás no, no es muy buena. La verdad. No, no es muy buena. La opinión de la gente en general... No se puede fiar de la opinión de, de los demás. Vale, entonces eso es todo. Muchas gracias, Cindy. Un placer. Eh, un tema súper interesante. Si sí. you like this kind of thing and you want to keep up to date with what we're doing, then we have a free app that's for iOS and for Android download it to your your mobile and every friday we give you all of the lessons that we've all of the resources that we've just released okay and the app is filled with stuff that you can spend hours and hours working to to make your spanish better okay and we also have a telegram channel mm -hmm. that you can join and also every friday gordon posts the new videos there yeah yeah um and we also have a chat a chat room uh, so you can join the channel and we we'll put all the videos and the chat which is and it's free, really well free, now yeah. it? it's free yeah. for everyone who wants to join and there's also a voice chat that we have tested fantastic so if you want to spend time with people that are studying spanish like yourselves you can join us there okay entonces eso es todo nos vamos y nos vemos hasta luego adiós